Bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas acá estamos en Kinesalud TV donde el movimiento de salud y la salud de vida vamos a continuar con los ejercicios de resistencia primero vamos a continuar con los ejercicios autoasistidos. y estas son técnicas que usan los fisioterapeutas vamos a girar la cabeza hacia un lado y hacia el otro a veces tenemos una limitación de un lado o del otro entonces podemos usar una toalla ¿eh? la enroscamos y la ponemos alrededor del cuello entonces yo cuando voy a girar hacia la izquierda con esta mano Empujo un poquito más. Aviso de responsabilidad. Aviso de responsabilidad. ¿Ah? Empujo un poquito más. Depende para donde esté la limitación. Ahora empujo hacia el otro lado. Este es un movimiento autoasistido. Utilizando una toalla. Puedo trabajar un poquito de rotación en diferentes ángulos. Suave. Suave siempre respetando los límites de movimiento de las articulaciones. Para arriba me suena. A mí es muy común que me suene. Si Pongo la toalla un poco más arriba. Voy a mover las cervicales superiores. Como ven, acá subí la toalla para mover las cervicales superiores. Muy bien. Eso es cuando trabajamos los movimientos autoasistidos con una toalla. Vamos a trabajar ahora los movimientos de resistencia. En los de resistencia podemos utilizar la misma toalla. ¿sí? Yo tiro hacia adelante con los brazos y empujo hacia atrás. Empujo hacia atrás. Y puedo poner la cara de sorpresa también. Puedo trabajar así, de esta forma. Y empujo. Puedo trabajar hacia adelante y empujo. Bien, estos es son un ejercicio muy simple. Ahora vamos a hacer con una banda elástica. Con una banda elástica, los de resistencia se pueden, son más fáciles de hacer porque simplemente tengo que fijar la banda en un lado, la banda tiene que ser para la cervical bien ancha y contraer, y yo siento como se contrae lo de este lado, puedo cambiar diferentes angulaciones puedo trabajar el otro lado puedo poner hacia atrás, mano adelante hacia abajo lateral en estos ejercicios no le tiene que doler el hombro porque una mano está fijando la banda elástica generalmente los ejercicios de resistencia también los puedo hacer con mis manos yo tan solo con poner la mano empujo Estos ejercicios los hacemos mucho los fisioterapeutas. Siempre le ponemos la mano al paciente y le pedimos que empujen y nosotros llevamos hacia el otro lado. Es para trabajar, contraer y relajar, contraer y relajar los músculos del cuello. Y generalmente se trabaja, se llaman isométricos con resistencia. Isométrico es que no voy a poder mover la cabeza, se mantiene la cabeza en el lugar, no hay desplazamiento óseo y hay una resistencia, entonces el músculo se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, se puede trabajar hacia adelante o hacia atrás. En muchos casos se le pide a otra persona que le sostenga, eh, que le ponga un poco de resistencia. Generalmente también trabajamos los isométricos mucho, cuando, cuando le ponemos los brazos de las manos al paciente en el hombro y le pedimos al paciente que haga el no me importa, que haga el no me importa. Que haga, no me importa, y uno contrae hacia abajo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Fernando Soutulio RPT. Síganos en el Facebook, Fernando Soutulio RPT. Prenda la campanita para recibir las notificaciones. Comente, suscríbase y comparta. Nos vemos en nuestro próximo video.